Claro los ladrones! no, creo que no, no, un no, no, que lo vi saliendo, no, Que vi entrando, cuando yo venía no, a no, no, no, no, no, no, ladrón! no, puede tirar. no, no, no, no, no, es no, no, no, no, no, no, no, por no, no, Tranquilo, no, no, ¡Tiro! no, ¡Tiro! A ellos que expliquen no, lo que, en lo que ellos hicieron. A los no, los no que ellos no. que nada, usted se defiende lo no. que le no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 verdad, no Toma, mira. Toma. No, no, no, grávenme como quiera. Ey, no de ladrón dica. Grábame como sí. quiera, pareme de pare, pare. No, de. No, pareme. Vamos a pararme de aquí. Pareme de aquí, no me cuevas. Pero pareme para posado. Yo quiero que me pasen de buscar de mi. de aquí. Venga acá. A ellos que, hay de que explique lo que ellos me hicieron, esos yo la gran puta. Ay, que yo quiero agarrar acá el único ese maldito traficante de ideas. Ya. Ahí bueno de eso que yo estaba hablando. El teléfono de ahí. Si alumno no tiene. Ahí va acá, ¿Quién y bueno? ¿Quién está bueno? ¿Quién está y yo está bueno? ¿Quién está está Me tenga que pagar un dinero sin usted lo si no lo consumo a mí no me hace yo de un millón de pesos de banco y yo sé que fuego y lo pago vuelvo y saco otra vaina de internet y vuelvo por tres días meto un me, me, me, me internet de 30 millabanos y lo juego en el carro en la gaveta del carro y cuando vuelvo a, a, a los tres días dice que está consumido que yo lo consumí que yo con el teléfono claro, entonces después vuelvo y saco otra vaina de internet y luego por tres días, me de, de, de un internet de 30 kilos abajo y lo vuelvo en el carro, en la gaveta del carro y cuando voy a los, 30, a, a los, a los tres días, dice que está consumido, que yo lo consumí que yo con el teléfono, con el internet apagado sí, no, los me los hicieron pagar... eso es la compañía de Claro la compañía de Claro, y me hicieron pagar me hicieron pagar, me hicieron pagar pesos porque el pobre aquí no tiene derecho aquí lo que ellos digan, si ellos le ponen el licitado y mil pesos a mí, ese ese, ese maldito narcotraficante, es el que yo quiero agarrar y acá en los Ese es el que yo quiero matar con un perro. Yo lo prendo, yo, oiga, yo con gasolina lo prendo, se hizo es una gran puta. Ese es un agente de Chapo Guzmán. Ese es de Chapo Guzmán. Eh. 님, ellos trabajan tipo droga. Ya. Porque que si usted ya, hombre, ya, que no, Pérez, está viendo, está viendo, usted me lleva solo. No, usted me lleva solo. Oiga no, lo que, que le pasa a ellos que, usar, que si usted debe 5 mil pesos, o, o sea, <risa> si yo gato 110 mil pesos, yo lo pago. Normal, yo, yo lo gato, está bien. Pero la que cuatro veces que le hagan una vaina, usted tenga que pagar un dinero sin usted usarlo. Si yo lo consumo, a mí no me hace. Yo debo millones de pesos en el banco y yo sé que lo debo. Ah, no. Y lo pago. Pero cómo van a hacer decía a mí que yo debo tanto sin yo deber. No me cortan el teléfono. Eso yo la gran puta me hicieron. Me hicieron el otro día. Yo soy pobre, yo soy pobre. Yo no le tiré a nadie. Sí, yo no le tiré a nadie. Yo lo que, lo que yo tengo corazón es, para aprender de acá no el que su empresa lo prendo yo. No, que Se le que no hay problema. Oye, no lo maltraten, no se no hay problema. no, no hay problema. No, porque también si, está, está si él había ha estado ver, ahí también no, Y había ha visto mal, la escena okay. de la, la le a Matar También pero uno. Cuidado uno primero y después uno después si por eh. uno Porque si sí. yo siempre le había dado un Tres, tiro Cuatro veces uno y después los lo otros no, Claro, claro Para se siente. ¿Deme su nombre. Caballero, deme su nombre. Deme su nombre. Déme De Sánchez. de Sánchez. Sánchez. Déme de de, nombre. de, de, de, ¿Soy de Lobo, No, no yo soy el, de, el pimentel. de Castillo. Pimentel. De castillo, Castillo. la aquí arriba. Usted tiene, No es la única de me reclamamos de la escuela. Son cuatro veces que no me reclamamos. ya no me ya no no me oye no me estás poniendo no me estás poniendo no que vas no no no no tranquilo Tranquilo, tranquilo. no no Usted sabe que yo que para a mí me hace falta ¿No bueno, pues, ¿eh? hay... una leche a los hijos mío oye vamos usted sabe que vamos no no yo no la llave. no yo no voy allá vamos vamos No, vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos